Buenos días Carolina y buenos días a, toda, a todos los presentes en el estudio y también a esas personas que cada día sintonizan la programación de medios Telenor. En esta ocasión me encuentro en la Junta Electoral del municipio de Las Guaranas acompañado del presidente de dicho órgano. Buen día caballero, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Valerio Antonio. Valerio, el candidato a alcalde por la fuerza del pueblo ha denunciado un sinnúmero de irregularidades. ¿Qué tan real? Es Obviamente que... Parece ser que hubieron irregularidades, pero eh, algunas de ellas se corrigieron, como por ejemplo en una en acta una apareció una diferencia de 40 votos, que eran 42 y hoy nada más le pusieron dos. Ya eso se corrigió. Pero en, en el transcurso de día de, de día de hoy vamos a continuar. Eh, revisando las actas, con las actas originales. Ya en este boletín preliminar, ¿cómo quedaron los resultados? Los resultados... Tengo entendido que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana en eh, aventaja, me parece que por algunos 34 votos. Esa es la diferencia que se presenta. Hasta el día de hoy. ¿Puede mostrarnos mostrarnos los datos? Bien, repetimos señores, eh, en estos precisos momentos nos encontramos en la Junta Electoral de las Guaranas acompañado del Presidente, ya debido a la situación que se ha producido luego de las eh, pasadas elecciones donde el candidato por la fuerza del pueblo, eh, Lenín Santos, denuncia un sinnúmero de irregularidades en el proceso. Vamos a seguir eh, conversando con las personas. Caballero, muchísimas gracias. Eh, y por acá vamos a seguir para ver cuál es la situación que se vive en estos precisos momentos en las afueras de la Junta Electoral. Pueden observar allá cómo seguidores de Lenin se han dado cita a esta Junta Electoral también. Eh, todo se está desarrollando bajo un amplio dispositivo de seguridad. Pueden ver como efectivos de la Guardia Nacional y miembros de la Policía Nacional custodian todos los alrededores de esta Junta Electoral de las Guaranas. Estas personas eh, desde el pasado lunes han estado protestando, incendiando velas en son de reclamo en la periferia de esta Junta Electoral. Pero vamos a conversar con el candidato por la Fuerza del Pueblo, Lenín, eh, Campos. quien estará hablando más, de, más detalladamente de la situación? Buen día Lenin, estamos en vivo para el programa de mañana. Buenos días hermano, un placer siempre tener la oportunidad de dirigirme a cada uno de ustedes. Estamos aquí, eh, como usted decía, eh, en el día de hoy van a tratar de validar las actas, cosa que nosotros nos preguntamos, ¿cómo van a validar, van a validar las actas? Cuando en las, en las actas originales existen inconsistencias, el número de votos emitidos y cuando tú sumas todos los votos de los partidos no dan los mismos números. Entonces, sin contar los votos, ¿cómo tú vas a poder validar una acta? ¿Cómo tú vas a tener la seguridad de la cantidad de votos que hubo en esa mesa? E incluso en la única acta que se ha revisado, habían 40 votos menos de nosotros. En la única acta que se ha revisado. ¿En las demás actas que ustedes han revisado han encontrado irregularidades? Claro, casi en todas las actas han habido irregularidades. Ellos también eh, tienen conocimiento de eso. Incluso nosotros ya tenemos preparada una instancia para someterla ante el Tribunal Superior Electoral, ¿sabe? para llevar ya este caso a otro nivel, porque como denunciaba ayer un miembro importante de la Junta, aquí se han dado situaciones donde, donde él dice que llaman personas desde la capital y paralizan el proceso. Aquí se toma una decisión el lunes en horas tempranas de la mañana de contar los votos, recontarlo todos, y luego, eh, al mediodía, se dice que no, que no se van a contar. Solo se contaron los votos nulos. Luego nos convocan ayer para lo mismo y no se cuentan los votos. ¿Por qué tú entiendes la negativa de que se que se, que se cuenten los votos? ¿A qué tú crees que se, se debe eso? Bueno, eh, uno no quiere dar opiniones descompuestas. Porque los miembros de la Junta son personas eh, muy honradas de, de aquí localmente. Pero es que nada teme, es que nada debe, nada teme, como dicen. Eh, ¿Qué cuesta? Aquí lo que son 24 meses electorales, 6.227 votos, votos me parece, eh, contar esos votos no sería una tragedia del otro mundo, es cuestión de que tener voluntad de generar tranquilidad en la población, gracias a Dios nuestros eh, seguidores y los que nos han apoyado eh, han mantenido la cosa de manera tranquila y en paz, que es lo que le estamos exigiendo al pueblo. Muchísimas gracias. Ahí escucharon las declaraciones de Lenín Santo, candidato a alcalde por la fuerza eh, del pueblo. Repetimos, en estos precisos momentos nos encontramos en la Junta Electoral del municipio de Las Guaranas, donde todo permanece eh, vigilado bajo un estricto cordón militar y policial. Y seguidores de Lenín Campos se han dado cita acá desde el día de ayer. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.